Hola, buen día a todos. Como ha dicho la Ivette, en em Dick Montse Ferrer y soy de la entidad OICOS Ambiental, que es una asociación sin ánimo de lucro. Hablaré eh, en castellano porque pienso que es muy importante que estas jornadas tengan máxima difusión y no es fan muchas cosas de tipus tipo y queremos llegar a, a todos. Eh, en primer lugar, dar las gracias a las organizadoras, tanto a Mireia mmm, como a, a, a Ivet, y también a los, a los organizadores, que es la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró, al Tecnocampus de Mataró Maresma y la tercera PEI. Mi ponencia eh, se llama, eh, está titulada eh, La electrosensibilidad como discapacidad funcional, que voy a intentar explicar lo que quiero decir con esto. Como hemos dicho, nuestra entidad se dedica a difundir y dar asesoramiento sobre la polución electromagnética y sus efectos biológicos sobre los seres vivos. La entidad se formó en octubre de 2004 con un ámbito de acción local, nacional e internacional. Espera, no sé por qué. No, no sé por qué. No nos es veu... Está como desconectado, ¿Sabes cómo funciona esto? No sé por qué no es veu... Ya tenemos el mando de... El Joan Carlos iba a los ¿no? Joan Carlos, tú vas Al más de de A ver, está para Que queden al menú y apretar. Es que. A ha... el Joan Carlos. A ver. Espera, te tomando para un de eh, quito de aquí un momento, ¿eh? Pues a buscar, ah. voy a buscar Vale, Virginia, gracias. Pero lo ha aquí. puesto, ¿no? No, me lo ha puesto... La... ¿Esta? ¿No va mejor en Sí, no. El meu no tampoco. Visualización, ¿no? Visualización, no. no. No, es que sale el programa de... Mm. Sale el programa del proyector. Mm. Aquí. Computer. Computer. No, aquí tienes que Ahora, ya está. Ah, me, vale. Vale. Acá, coge esto, que es ahí, pero... F5, no Difícil. F5. Voy a, a la primera pantalla que veis, ¿eh? ¿no? Vale. Vale. Ve, bueno, continuamos. A ver... Como decía, la entidad se formó en octubre del 2004 con un ámbito de, de acción local, nacional e internacional. El concepto de contaminación electromagnética, también conocida como electropolución, se refiere a la existencia de una exposición excesiva a las radiaciones del espectro electromagnético o campos electromagnéticos generadas por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana. Se utiliza el término contaminación ya que ciertos campos electromagnéticos pueden ser para, los, para las especies vivas un factor de perturbación afectando a su, su salud o hábitos reproductivos. Pensar que todos somos eléctricos, de la cabeza a los pies y estos campos eléctricos externos interaccionan con los nuestros y nos pueden producir esta perturbación. Mi ponencia, como hemos dicho, se, se, eh, la hemos titulado La electrosensibilidad como discapacidad funcional. Está dividida en siete puntos con una introducción y seis preguntas. Intentaré responder a estas siguientes preguntas. ¿Cómo detectaste que tu problema estaba relacionado con los campos electromagnéticos? ¿Qué respuesta obtuviste de los médicos y cuándo y cómo te lo diagnosticaron? ¿Qué has hecho para resolver o para convivir? ¿Has realizado cambios en tu vivienda o entorno edificado? ¿Cuáles? ¿Cómo te cambia la vida? ¿Qué acciones personales o colectivas has emprendido para divulgar este problema? El espectro electromagnético, como veis en este diagrama, en el que se, es en el que se encuentran todas las radiaciones electromagnéticas ubicadas desde las frecuencias más altas a las más bajas. Hemos de decir que los seres vivos han estado expuestos a influencias electromagnéticas desde siempre. La luz del sol y sus rayos ultravioletas, los rayos cósmicos y otras son radiaciones naturales de diferentes naturaleza. Sin embargo, ¿cuándo se origina el problema? Hacia principios del siglo XX, el control de la zona inferior, la denominada radiofrecuencia del espectro electromagnético, propició el inicio de una actividad productiva de dicho, sobre dicho fenómeno, aunque la mayoría de la gente desconoce, por ejemplo, que el alumbrado es una fuente de radiación electromagnética. Bueno, después de la exposición de Elizabeth y de Joan Carlos, supongo que ya empezáis a ver un poco más lo del tema los contaminantes electromagnéticos que tenemos. Hemos de decir que el cuerpo humano es eléctrico y funciona a base de impulsos de electricidad que intervienen en su actividad. Así logramos sentir, escuchar y movernos. Una alteración en las terminaciones nerviosas causa problemas. La afectación depende de la célula que se desconecta del organismo, el lugar donde se produce la falla eléctrica, provocando una discapacidad o incapacidad funcional, una limitación en las capaci capacidades físicas. Cuando el sistema eléctrico, por ejemplo, de una casa tiene algún cortocircuito, es posible que algunas habitaciones queden sin luz o que todo el sistema del hogar se vea afectado por este suceso, de la misma forma actúa el organismo. ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? ¿Sí? ¿Todo el mundo se entiende? Vale. Entonces, eh, para que veáis aquí, estas son las neuronas. Qué es lo que tenemos en el cerebro aquí hay médicos que os lo podrían explicar mejor yo como afectada pues empecé a indagar no soy médico y aquí hay profesionales que os pueden explicar mejor todo este tema entonces la sinapsis pues es, es la forma que, que se conectan las, las, las neuronas y es lo que son unos impulsos que nos, nos, nos hacen poder no movernos o como yo aquí que puedo estar aquí con todos vosotros explicándos este, este tema gracias a esta sinapsis si no, no podría estar aquí en estos momentos entonces, ¿qué queremos decir por discapacidad? ¿Qué quiere decir? La discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, ¿qué barrera estamos hablando en estos momentos? Pues la barrera de la contaminación electromagnética, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. La convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada por la ONU en 2006 define de manera genérica a quien padece de una o más discapacidades como persona con discapacidad. Pensar que claro como somos eléctricos y eh, si, si algo falla. Ya, no, nuestra fisiología eh, empieza a funcionar mal pues ya puede ser pues eh, eh, muscularmente, puede ser la estabilidad puede ser la resistencia cardiovascular afecta todo, porque todo está interactuado y empezamos a sentirnos mal pero no aparece, cuando estás con tanta contaminación no es que aparezca de golpe va apareciendo progresivamente además de decir que es que no os penséis que esto es un tema de una o dos personas o tres, no. Además de decir que todos somos sensibles a los campos electromagnéticos, a nadie se le ocurriría meter un dedo en un enchufe y por eso los padres siempre ponen protectores en los enchufes en los niños, eh, para que los niños no metan los dedos, perdón. Todos somos sensibles a los campos electromagnéticos y la exposición continuada genera un rechazo por eso nos encontramos mal, genera un rechazo que se convierte en hipersensibilidad causando una calidad de vida mala deteriorando nuestro funcionamiento y además todos estamos inundados de campos electromagnéticos, estaciones base de telefonía móvil, routers wifi cables de electricidad, teléfonos móviles de última generación microondas, radares, satélites, tetras, etcétera etcétera, etcétera, etcétera generados por la tecnología humana que inducen corrientes eléctricas dentro de nuestro cuerpo y dichas corrientes eléctricas son a a nuestra fisiología y generan enfermedades. ¿Vais entendiendo? ¿Se va entendiendo? Por lo tanto esta exposición provoca una interferencia, esta exposición que viene de fuera, ¿eh? Pro, eh, provoca una interferencia electromagnética que es cualquier señal que degrada. Obstruye o interrumpe el funcionamiento deseado de nuestro cuerpo que es eléctrico de cabeza a pies, de nuestros propios sistemas eléctricos, compromete a nuestra biología, a nuestros órganos, a nuestros tejidos, a nuestras células, a los múltiples procesos de autorregulación. La homeostasis es uno de los principios fundamentales de la fisiología, ya que un error en esta característica puede ocasionar un mal funcionamiento de diferentes órganos. El deterioramiento de cualquier aspecto del funcionamiento físico podrá causar limitación o discapacidad funcional. ¿vale? Es por eso que lo, he titulado, lo hemos titulado así la ponencia. Por ejemplo, algunos de los ejemplos de homostasis en los mamíferos que pueden alterarse es la regulación de la cantidad de agua y minerales en el cuerpo que tiene lugar principalmente en el riñón regula la excreción la regulación de las variaciones de la temperatura corporal realizada principalmente por la piel y por la circulación sanguínea y la regulación de los niveles de glucosa en sangre realizada principalmente por el hígado y por la insulina secretada por el páncreas estos son, hay gente que al encontrarse cerca de estas estaciones base de estos sistemas wifi pues que la insulina se me dispara que si el corazón le marca pasos no me funciona bien que sí, que tengo dolor de cabeza, una serie de cosas. El cuerpo pues, eh, está mal, se encuentra mal, funciona mal. Toda, toda su fisiología, porque interacciona con la fisiología natural, porque estas, estas, estas, estas radiofrecuencias, estos campos electromagnéticos, no son los del propio organismo, interaccionan y entonces hacen funcionar mal toda tu eléctrica, toda tu electricidad. La homeostasis es el equilibrio dinámico que nos mantiene con vida, pero con las señales de radio que utiliza la telefonía móvil, por ejemplo, se rompe este equilibrio de telefonía móvil o todos los sistemas inalámbricos. Como hemos dicho, el deterioro de cualquier aspecto del funcionamiento físico podrá causar limitación o discapacidad funcional. Una vez que un cuerpo está en movimiento, se mueve eternamente, a menos que algo se lo impida. En estos momentos, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues de, la, de los sistemas inalámbricos, de la contaminación electromagnética. Y cualquiera que sea lo que impida este movimiento, no podrá extinguirlo en un instante, sino al cabo de cierto tiempo y gradualmente. Por lo tanto, con actos como hoy, está en nuestras manos poder modificar estos hábitos o dar a conocer estos temas para que la gente no empiece a encontrarse con discapacidades funcionales de este tipo. El estado de equilibrio del cuerpo puede alterarse dentro de unos estrechos márgenes compatibles con la vida, lo que se da para adaptarse a los cambios del medio que le rodea. O sea, el cuerpo, como decía Elizabeth, tiene unos mecanismos para poderse adaptar, pero si estamos bombardeados día y noche, día y noche, día y noche, y además añadimos otros tipos de contaminantes ambientales, no te puedes reparar, es que es imposible. Pero el cuerpo interacciona con las frecuencias que utiliza la telefonía móvil, los sistemas inalámbricos en general, o los de muy bajas frecuencias, y no puede hacer una autorregulación. No puede adaptarse porque el cuerpo humano es eléctrico y se da una interferencia electromagnética. Y como hemos dicho, el cuerpo puede alterarse dentro de unos estrechos márgenes y los valores de esta electropolución han alcanzado valores brutales. Brutales. Esto se ha de añadir a todos los demás contaminantes ambientales como decía Juan Carlos o decía Elizabeth anteriormente. Por poner un ejemplo, en, en, en Suecia hay la, están los, los, la Asociación de Electrohipersensibles que pertenecen a la Federación de, de Discapacitados. O sea, en Suecia está reconocido esto como discapacidad funcional Y los, el, las personas que están afectadas por la electropolución y que tienen esta afectación están reconocidos como discapacitados. Es por ejemplo, si una persona necesita unas gafas y no se las proporcionan, le incapacitan. Si las personas electrohipersensibles, que podemos llegar a ser todos si no ponemos... Un, un, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo necesitan trabajar con sistemas cableados bombillas incandescentes llevar zapatos que hagan contacto a tierra como explicaba el ejemplo que explicaba la Elizabeth que todos habéis ido allí al lado de los interruptores y habéis visto que solamente descalzándose ya no, tenía corriente, ya no tenía el campo eléctrico tan subido ropas naturales colocar empantallamientos en ventanas contra las ondas que provengan de una antena como muy bien ha explicado Joan Carlas etcétera, y no se les proporciona, también se provoca una discapacidad o incapacidad para desarrollar sus tareas laborales o actividades de la vida diaria. Los vas, los vas marginando a estas personas y están en nuestras manos, pues hacer actos como hoy para dar a conocer esta, estos hechos y, que se, y poner manos a la obra. Si es tan fácil, pues como cablear, cablear, Además de que se les está induciendo a enfermedades porque todos los procesos de autorregulación interior del organismo quedan alterados debido a la interferencia electromagnética por una inducción eléctrica en nuestro organismo que es ajena a nuestra fisiología. Todas estas funciones quedan comprometidas con esta electropolución permanente y crónica, y crónica que nos rodea las 24 horas. Durante los 365 días del año, el cuerpo se encuentra electrificado y todo queda comprometido, absolutamente todo. Esta energía constante rompe el equilibrio dentro y fuera de las células de nuestro cuerpo y también el equilibrio de nuestro organismo con el medio ambiente. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Por poner un ejemplo, antes de llover se carga con electricidad el entorno. Pero cuando llueve ya no está cargado, pues nosotros no podemos estar cargados, electrificados, ionizados las 24 horas. Debemos descargar, evitar los sistemas eh, de campo cercano, como ha dicho Juan Carlos, poner distancia. Vale. A ver, me, me dicen que explique mi caso porque solamente quedan cinco minutos, pensaba que quedaba más. <risa> eh, nosotros, eh, como mmm, en el 2003 acudo a unas jornadas de telefonía móvil y salud que tuvieron lugar en Matargo. Eh, en principio, pues eh, yo, pues la información me quedó. ¿Vale? Llego a casa y entonces eh, allí acudieron los, los, los científicos del hospital de La Fe de Valencia y explicaron que las personas que vivían al entorno de unas estaciones base de telefonía móvil había un estudio, el de la ñora, eh, tenían una, una afectación en la salud. Bueno, esto lo recogí, bah, no. entonces al cabo de llego a casa y veo que había pues una estación base de telefonía móvil de aquellas enormes a 23 metros del dormitorio. Y yo al principio, pues yo no noté nada al principio. Bueno, eso quedó así. Pero al cabo de un tiempo, colocaron la tercera generación. Y entonces por la noche, yo me despertaba con un brutal dolor de cabeza en la zona de la glándula pineal y como una sudoración. vale Porque lo que hacía era, eh, la, las microondas lo que hacen es un calentamiento de los tejidos y luego el cuerpo que hace esta autorregulación, que hace el efecto atérmico. Yo sudoraba como cuando vas al sol, ¿eh? un golpe de calor. Bueno, entonces yo pensé, madre mía, es que esto, esto es brutal. Me iba a otra habitación, me relajaba y tal. Y eso cada día, y venga, y venga, y venga. Al final hice un flashback de que, ¿a qué estará relacionado esto, lo que me está pasando con las jornadas de telefonía móvil y salud? Y entonces, pues sí, me cambié eh, fui a hablar con un amigo mío que es eh, experto en salud pública, en Gerona y me dijo, pues mira, con distancia márchate de donde están ubicadas estas, esta, esta habitación donde duermes, te marchas y sí, sí, ¿qué hicimos? Pues colocamos eh, la habitación en, la, en, el, en el comedor y estamos durmiendo en el comedor evidentemente esto, a ver mmm, a mí me gustaría tener en mi casa, que la no porque me vienen cosas de fuera que tenga que eh, sacrificar una habitación o dos o tres porque realmente yo no tengo sistemas wifi, no utilizo teléfono móvil, desconecto la electricidad por la noche no, no tengo deck, o sea yo no tengo contaminación electromagnética que me la provoque yo, pero utilizo mmm, todo de tejidos naturales, pero claro qué pasa, que me viene esto que es de fuera, esto no lo puedo evitar. Entonces en un principio pusimos, eh, lo que hicimos fue llamar a un experto en, en electropolución y lo que hizo es hacernos un estudio. Entonces, en un principio pusimos unas, unas cortinas, un entrerejado, como ha dicho el Joan Carlas, de cobre y plata. Pero ¿qué pasó? Que estas cortinas, por el efecto de la radiación, se nos quemaron. Aquí os pongo la, la, la presentación, a ver. Se nos quemaron desde la Se nos quemaron, ¿veis? Se quemaron las cortinas, porque era tan, es tan brutal la radiación que se quemaron. Entonces, al final, pues hicimos, pusimos un otro tipo de, de apantallamiento que sirve para atenuar nada más atenúa evidentemente que entra contaminación electromagnética externa debido a estas estaciones base de telefonía móvil pero ha atenuado mucho y así lo hemos de momento está solucionado así. hemos trasladado, la habitación de matrimonio queda inutilizada y estamos durmiendo en el comedor yo no tuve, yo no tuve que pasar una odisea como pasa muchísima gente porque siempre digo que dentro de la desgracia soy una afortunada porque pude asistir a unas jornadas de telefonía móvil y salud y pude hacer este flashback. Y pum, se me encendió la bombilla y digo, ¿a qué viene todo aquí? Y efectivamente no podía ir a la biblioteca porque estaba completamente electrificada, no podía ir a ningún sitio, a espacios públicos, me molestaba la gente que utilizaba móviles y ahora estoy pues como antes. Lo que pasa es que claro, nosotros nos gustaría pues que estas estaciones base de telefonía móvil se reubicaran y por eso hemos iniciado contenciosos administrativos y estamos en ello, a ver si nos las reubican. ¿Cuánto queda? <risa> vale, vale. Por tanto, ante el evidente riesgo de las microondas de telefonía móvil y los sistemas inalámbricos Wi-Fi y wimax Deck para la salud humana y la biología en general, la Asociación Oicos Ambiental y la Plataforma de Afectados del Área de Mataró, hemos estado convocando concentraciones desde finales de 2006 hasta 2011, cada primero de jueves de mes coincidiendo con los plenos municipales ante el Ayuntamiento de Mataró para que se regularice todo este tema de antenas. También hemos realizado concentraciones ante el Congreso Mundial de Telefonía Móvil eh, damos asesoramiento eh, y hemos colaborado en diversas ponencias, como estamos haciendo hoy aquí en el Congreso Mundial y esto. Entonces. Para finalizar, hay mucho por aprender si queremos familiarizarnos con el tema de los campos electromagnéticos y cómo afectan a nuestras vidas. Hay maravillosos libros, informes, documentos, presentaciones, documentales y sitios web disponibles para todos nosotros. Y muy buenos profesionales, arquitectos, abogados, médicos... Expertos en mediciones, como John Carlas, etcétera, dedicados a las cuestiones de la tecnología de los campos electromagnéticos, la afectación a la biología y su regulación jurídica. Muchas gracias y gracias por habernos invitado y gracias por vuestra asistencia.